Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, lo que vamos a hacer hoy es improvisar un poquito. Como veis ahí tenemos un poco de freestyle de la FMS y bueno, vamos a improvisar con palabras. Os pondré... El vídeo, intentaré poner el vídeo al lado para que veáis qué palabras estoy improvisando. Vale, pues, pues nada, ah, qué frío hace. Eh, ayer eso, me vine, bueno, si lo habéis visto, con la nieve. Y joder, se me fue un poquillo el coche y, y todo. Hoy... Ah, He llegado a Madrid, está lloviendo, hace frío, pero, pero no, hay, no hay nieve, claro, eso, eso está claro. Y lo que sí, tiene muy buena pinta Navacerrada. Seguro que, que este fin de semana puedo hacer algo de, de snowboard y disfrutar un poco de, de la nieve. <risas> Esta vez me he traído guantes porque, joder, hace un frío de, de la leche. Eh, como veis, ya se me, se me ha vuelto a hacer tarde. Iba a grabar fuera, pero como está lloviendo y hace bastante frío, pues bueno, me he metido en el coche porque ja, es que no me gusta grabar en casa. Así que, <risa> vamos, a, vamos a ello, pues... Están listos. Están listos. Mira, palabras cada 10 segundos. Ta -a -a. Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. sí, sí, A ah, ah, ah. Tres, uno, ye, yeah, ye yeah. Y aquí me meto, soy como un esqueleto, soy un alfabeto porque tengo todas las palabras, a esto le meto, como te digo, ya el respeto, en lo que suelto yo te... Eh, eh. Me pongo el tazón, soy el campeón más. Yo soy como un ciclón, soy anticiclón. Quito todo el temporal y aquí parece que no lo hago mal. Soy como una predicción, soy una canción. No predices la palabra que viene a continuación. Soy como un anticiclón, como he dicho, y aquí viene el bicho. Salgo de mi celda, esta palabra no es cerda. Ya verás que vengo aquí como la cerda del cepillo. Volvemos a hacerlo otra vez, ¿vale? Uno, cero, ja, ja, ye, ye, y aquí entro. Yo soy el primero, yo no sé si soy homer o si soy homero Yo te traigo aquí unas ciegas de romero Para, para calmar el aguacero que tienes en el cuerpo Aquí este tío se expresa, yo traigo el peso Este tío pesa dos mil toneladas Ya verás que aquí suelto la parrafada Voy por etapas, aquí este tío es como una tapa Viene ebrio, te trae el alcohol El más acompañado no trae problemas. Problemas. aquí lo he apañado y yo el cristal he empañado de tanto soltar lo que es este vocablo yo vengo a la capital de Madrid y aquí lo suelto en el free freestyle, ya verás que vengo aquí con todo el style el mundo está de cristal yo vengo aquí morado porque me he quedado sin aliento y al final me he asfixiado ya, soy como morado como un lago, Sí bueno <risa> se me acabó el tiempo tío pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo siguiente. Yeah. Ah, uh, ah. Uh. Uf. Hard mouth, mode, hard mode. Esto es que cada, cada vez sale la palabra más rápido. 3, 2, 1. Uh, yo vengo, aquí me sale el anuncio Y no veo, yo sé qué motivo Yo soy deportivo, como un coche Me leo una novela, puede que este tío Vaya a vela, yo vengo Con un puro, yo no fumo Ya te lo juro, que yo nah, No disimulo, en cada cosa Que yo suelto, yo soy un velorio ¿Y qué será eso? Tengo algo que ver Con el tanatorio? Yo estoy en una terraza ese tío te caza, y al final Suelta, como un caza Como un volador, no te voy a apuñalar Este tío, no lo más Mal al rapear, soy como el alfabeto, eso lo he dicho, pero bueno, otra vez le meto, soy como el hierro, soy como un palo de estos de dos y no soy malo, yo escupo sangre. Porque trafeo demasiado, yo no hablo nunca de tu madre Soy como los bultos, al final te lo explota, te pega un discurso No voy a oler, esto no puede reconocer Yo le doy al bombo y a la caja, y al final este tío parece que se pasa Qué ah. Qué complicado, que complicado, Sí, yo Vengo en prisión, yo te traigo aquí la condición de que salieras Estás aquí siempre por haber hecho metido en problemas Yo te traigo aquí la crema, soy como la flema escupes pero al final te quema Yo te vengo aquí en la prisión con una condición Yo te dejo salir pero en esto lo tienes que partir Yo te digo que soy el fakir porque yo pincho como esos cepillos que hacen en la prisión. Aquí soltando compresión y compresión en mi pecho va el cambio y al final lo he hecho. Ah, no voy a rapear otra vez prisión, tío, porque. Ah, porque me quedo sin aliento y porque ya, joder, es que está, está complicado, tío. Está todo complicado. Y además ahora tengo que editar y, joder, va a ser. Va a ser la leche tener que editar esto a las 10 de la noche, a las 11, otro día sin dormir. Ah, va a ser, va a ser. Va a ser la crema, va a ser la crema. A ver. La gente que, que pase por aquí tendrá que estar flipando porque veo un tío con unos auriculares, un portátil y un, y un foco ahí en el coche metido. Parece que, que yo qué sé, soy de Alcaeda, están grabando un mensaje desde el coche o algo de eso, tío. Es muy raro. Ah, bueno, venga. Vamos allá. Mm -mm. Ah, ah, yo cambio de temática por aquí. 3, 2, 1. Uh. Yo... Yo, los Simpsons, parece que eso llevan desde muchos capítulos hechos. Yo traigo aquí, soy el techo. Yo lo hago de provecho más. Yo, esto me aprovecho. Yo soy como los Simpsons. Como dije antes, no soy Homero, tampoco soy Bart Simpson. Yo al final, yo llego en milson Y al final, yo no traigo braje de Davidson. Yo qué sé, hay muchos capítulos totalmente diferentes. Sale mucha gente, sale muchos famosos y otros que no lo son tanto. Pero al final, todo eso tiene su encanto encanto yo oh, te lo traigo siete segundos al final esto lo bailo de tanto pensar yo me distraigo así que bueno me voy del tema pero esto es lo que hay ¿no? yeah. bueno y no voy a rapear otros 40 minutos porque es muy complicado es muy complicado así que así que bueno por no así los simpson tío los Simpsons lleven más capítulos que yo que sé y seguro que se puede hablar de un montón de cosas tío pero Joder, cuando ya llevas rapeado un rato, al final te quedas en blanco, tío, y le das las vueltas a las cosas, a las mismas cosas. Pero bueno, te ayuda también a este tipo de cosas a reflexionar sobre temas que, que no tenías pensado de, de hablar. Así que, pues bueno, está bien, está bien. Y de vez en cuando, pues bueno, haces que, que las palabras salgan, salgan ahí, se escupan y, y al final te hace hablar con más fluidez. Aunque, bueno, parece que a mí todavía me falta mucho, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos practicando. Joder, estoy con los anuncios porque es que no te dejan ver a round de personajes, tío. Uf. Yo me animé, soy, animé, soy el alas. Ah, tío, ah, ya se me ha pirado, bueno, ya se me ha pirado. Mira, voy a acabar con esto, tío, porque no estoy muy inspirado por eso, porque estoy cansado, tengo frío, además estoy un poco rayado con esto del rap, así que, bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Y la próxima espero traeros un poco más de flow. Venga, pues nada, hasta luego, chavales.